Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un domingo más a este canal Saben que la semana pasada pues hicimos lo que era la primera parte de las preguntas y respuestas que dejamos en el canal de YouTube en la comunidad Y gracias por todas esas preguntas porque bueno, fueron tantas que no dio para un solo episodio Tenemos que hacer dos episodios cortando las preguntas porque si no nadie va a ver las preguntas Entonces recuerden que en la lista están las preguntas en el índice y que pueden ir a cada una de ellas clicando sobre el índice de las preguntas que más les interese. Así que sin más, comenzamos la segunda parte de las preguntas de mi canal. Claudia M pregunta Los ingredientes que nunca, nunca deberíamos mezclar en una misma rutina de mañana y de noche. A ver, lo que no deberías mezclar es en la misma rutina, bien sea por la mañana, o por la noche o sea que yo en la mañana utilicé niacinamida con vitamina C por ejemplo que es una combinación que es bastante irritante no debería ser utiliza la vitamina C por la mañana y la niacinamida por la noche otra combinación que no debe ser vitamina C con retinol va a ser muy irritante para tu piel, recuerda que el retinol va a, tiene un efecto irritante y va a remover las capas de la piel entonces va a ser muy muy irritante con la vitamina C, además vitamina C actúa a un pH ácido de 3,5 aproximadamente mientras que el retinol actúa a un pH básico, la reacción química que puede haber entre ellos choca y generan un compuesto que sea irritante para la piel, posteriormente también tienes lo que es que en la misma noche o en el mismo día, bueno en la misma noche porque en el día no se puede, utilices exfoliantes químicos con retinol. Entonces eso también es muy irritante porque ya los exfoliantes van a hacer un efecto de barrigo de piel. Más lo que va a ser el retinol también de renovación celular. Hija, te tienes que dejar algo de piel porque de esos, de esos somos. Entonces es muy muy irritante en este aspecto. Estas tres son las principales interacciones o más más fuertes que podamos tener. Y luego tienes una... Eh, formulación que es EUK 134 Que es inestable con todo Cristo del planeta ¿Es un antioxidante muy bueno? Sí Pero interactúa hasta con su madre O sea, es <risa> increíble esto Interactúa con todo Y produce irritación con todo Entonces lo tienes que utilizar solito Y es un poco complicado utilizar solito este producto Y que tus otras cremas no tengan nada Ana pregunta Querida Katy yo tengo una inquietud con un componente que se encuentra en varios de tus, de tus productos favoritos, siendo farmacéutica me extraña que este conservador no te preocupe siendo nocivo, me refiero al fenoxietanol, hasta pronto un abrazo, muchas gracias por tu pregunta a ver, no es que no me preocupe sino que como les comenté en, una, en un video eh, no recuerdo si fue en tiktok o en instagram, qué pasa es un etanol, es un, al un alcohol de los malos, de los deshidratantes aparte es nocivo por ser un fenoxi los grupos fenoxi que son los anillitos de 6 con el circulito dentro, vamos a recordad un poco química orgánica de aquellas épocas, todos los grupos fenoxis son los que producen olor. Entonces estos grupos, eh, ¿qué pasa? Son cancerígenos. El fenoxietanol es uno de los más eh, tóxicos que puede existir. Ciertamente existen en algunas formulaciones, pero en dosis controladas, y estudiadas son dosis muy muy bajas si te fijas están a lo último de la tabla de ingredientes que puede tener una formulación son seguros, se ha probado su seguridad entonces por eso es que no me preocupan por así decirlo en, en las formulaciones sé que las personas que son partidarias de la cosmética natural por eso utilizan cosmética natural por este tipo de ingredientes que son un poco cancerígenos que son de riesgo pero son de riesgo cuando sus consumidores concentraciones son muy altas esto mismo se los comentaba con lo que pasa con el alcohol de nat. en algunas formulaciones hay alta concentración de alcohol de nat, pero tiene una función específica y tiene una, un propósito específico para unos tipos de piel y para unas patologías en específico entonces no hay que satanizar completamente un, un ingrediente sin ver todo el, el compuesto alrededor, cómo está la formulación y muy importante, cómo te cae a ti en tu piel. Eso es muy importante de saber porque al final esa es la experiencia que vas a tener. Pero no es que no me preocupe el, el ingrediente, sino que en las concentraciones que están dentro de las formulaciones son concentraciones seguras. Liz babies Mesa pregunta. Lania Sin Amida y Rita, gracias. Gracias a ti, a ver, no, no irrita, de hecho es una formulación, es un, es un compuesto que lo que va a hacer es un efecto calmante en tu piel. El problema es si utilizas ácido ascórbico con niacinamida, se produce un compuesto que puede ser irritante para la piel específicamente si tienes piel sensible. Entonces este es el problema de eh, cuando la, la niacinamida irrita que no es que irrite, sino que se une a otros compuestos que los cuales reacciona y hace que en tu piel se irrite. Mr. Dance pregunta, ¿qué opinas de la vitamina C de Revox? Un saludo guapa. Un saludo para ti también. A ver, no me gusta. No me gusta porque como ya he comentado, las vitaminas C que no tengan una estabilidad de nada te sirve que sea el 20 al 15 si no es estable y cuando te la apliques en la piel no va a ser vitamina C como tal ya está degradada son otros componentes entonces no te va a hacer el efecto antioxidante que necesitas porque ya eso se consumió ya está degradado y lo que deberías tener de efecto antioxidante no lo vas a disfrutar por eso es que esa vitamina C yo soy un poco piqui con las vitaminas C y me gustan muy muy poquitas no son todas las que me gustan. Idalmis Pérez Martínez pregunta Hola, estoy comenzando con una rutina de The Ordinary. Necesito usar en la noche retinol. Estoy usando en la noche niacinamida, ácido hialurónico y crema humectante. Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. A ver, esto es muy personal. Si tú quisieras mejorar lo que son las manchitas, lo que son las líneas de expresión, ya hacer un poquito más de antiedad, mejorar eh, producción de colágeno y elastina, pues sí, claro, utilízalo. Noches alternas, en lo que si todas las noches sigue utilizando tu misma rutina, y utilízala noches sí Noche no el retinol para ir poco a poco acostumbrando tu piel. Incluso podrías utilizarlo en principio una noche y luego vas aumentando las veces que vas utilizando el retinol. De igual manera, les dejo por aquí linkeado el video de retinol en donde hablo todos los pasos, todos los retinoides que hay, todas las potencias, todos los derivados de la vitamina A. Si estás embarazada, ¿qué retinol? no puedes utilizar el dinol ni, ni derivados de la vitamina A pero hay unos componentes que puedes utilizar como los puedes utilizar si eres nuevo utilizándolos y aparte te dejo el link abajo todos los productos O sea, más fácil imposible Mónica Zaragoza pregunta yo tengo 37 y bolsas en los ojos bolsas melares no sé qué hacer ni qué ir o cómo se me quita Mónica qué te puedo comentar a ver ¿Qué pasa? En tu caso son genéticas, ¿vale? Yo con las bolsas sí he visto muy buen resultado. Yo no tengo mucha bolsa, mi problema son las ojeras muy fuertes, que por eso fue que me inyecté el ácido y el aerónico. ¿Qué pasa? Eh, las bolsas es otra cosa. Entonces yo iría, bien sea con mi médico dermatólogo o con mi médico estético, porque hay una operación de, de bolsas que queda súper bonito. O sea, te lo hacen por aquí, por la línea de las pestañas, que no se te nota absolutamente nada. Y eso te queda el ojo espectacular. Eso sí, te puede volver a salir. Pero, como mientras tanto, que puedes utilizar, mira, los serums de cafeína. En The Ordinary tienes el serum de cafeína y en Inkey List tienes el contorno de ojos de cafeína. Los dos están muy bien, los dos funcionan perfecto y te drenan muchísimo. Es lo que puedes utilizar mientras tanto. Pero recuerda que eso es algo genético y que te va a volver a salir. Entonces, como tal, como tal, si tú quieres erradicar el problema así como que, bueno, ya tal, ve con tu médico. Y que te dé la solución y que te diga si eres candidata a la cirugía o no. O te hacemos otro tipo de tratamiento. Luna Sol pregunta, ¿tengo que refrigerar mis serums o cremas de skincare Buenísima tu pregunta, Luna. A ver, ¿qué pasa? No se deben guardar las cremas en ambientes que sean ni muy húmedos ni muy cálidos. Por eso cuando es verano o cuando vivimos en climas muy calientes, deberíamos refrigerarlas o guardarlas en un lugar oscurito que haya bastante, eh, que, que, que estén como fresquitas las cremas en ese sitio. Y no donde está el vaporón, donde te echaste el agua caliente y todo lo demás porque se degradan los productos, pero esto es con todo, absolutamente con todo en la vida, no o sea ni los perfumes, ni las cremas, ni nada, entonces, ¿qué pasa? Si tú vives en unas condiciones en donde hay mucho calor, sí, si tú vives en un clima regular, no hace falta, no hace falta que te compres la neverita, a menos que de verdad te haga ilusión que yo quiero mi neverita porque es rosadita y es chiquita, y entonces yo meto mis cositas y es demasiado cookie. Si te anota, chévere. Yo me la compraría porque es muy cookie. Pero si me compré un color más, yo creo que aquí tengo un intervention y me dicen, o oh, todas las cosas, pero ya basta. Aquí no cabemos todo en esta casa. Entonces, como tú quieras. Pero si vives en condiciones, como te digo, sí, hay que refrigerarlas, preferiblemente, especialmente la vitamina C, para que no se degrade. Lali Cárdenas pregunta. Yo tengo muchas. ¿Por qué duran muy poco los productos de skincare como los serums? Una vez pasadas las fechas, si lo utilizara, me produciría alguna reacción. ¿Harás el video de rutina de skincare para verano? Oye, chica, muy buena idea. Pues sí, se sí, lo voy a hacer. <risa> ya me hizo una idea estupenda, es verdad. Voy a hacer un skincare para verano. Aunque yo estoy en invierno y estoy padeciendo el frío, pero no importa, yo lo hago para mi gente del hemisferio sur que está pasando lo rico en este momento. <risa> a ver, vamos a ponerlo en orden. ¿Qué pasa entonces con los serums que no duran tanto? Esto pasa muchísimo con los serums de vitamina C, porque no es estable, porque no son vitamina C con tecnologías estabilizadoras. Entonces esto lo que hace es que tu vitamina C si no está estable, pues no tienes el efecto antioxidante que deberías tener en el rostro. Entonces es como que si no te echaras nada, no funciona. ¿Qué pasa con las otras formulaciones? Pues que precisamente son formulaciones acuosas, entonces al abrirlas, pues ya se contaminan con el aire y pueden perder su estabilidad microbiana, por ejemplo. O entonces sea, hay muchos factores que pueden hacer que se degraden los productos. Para ello, nosotros los farmacéuticos, pues bueno, antes de sacar algún producto a mercado, incluso cada lote se estudia la estabilidad de estos productos para poder garantizar que pueden ir a calle. Pero si te dicen eso es porque el laboratorio se garantiza que así vas a cumplir con los estándares del producto como tal y la calidad del producto como tal Hay productos que tú dices, bueno, se venció eh, hace un mes, ¿lo podría seguir utilizando? Sí ¿Que va a tener los mismos efectos? ¿Y va a ser tan potente como cuando estaba? No Pero, mm, o sea, si te queda un poquito no lo vas a tirar y si te alcanza por un mes más, pues bueno, lo puedes utilizar En el caso particular de la vitamina C yo no me la jugaría tanto porque es un ingrediente inestable A menos que sean vitaminas es que te declaren que sean estabilizadas Entonces en ese caso sí Pero si no es que vas a perder el tiempo y no te, vas a tener, no te vas a beneficiar del efecto antioxidante que es el más importante de la vitamina C para evitar los radicales libres y tener tu piel linda y joven. Entonces, es tu decisión básicamente, igual que con los medicamentos. Muchas veces vemos, hay un paracetamol que se acaba de vencer hace un mes. No es que ya no funcione, funciona con menos cantidad, con menos potencia de lo que era anteriormente porque el laboratorio te garantiza que hasta la fecha que te marca funcionará de manera con esa potencia y con esa declaración que tiene en la caja. Dulce Herrera Ortega pregunta ¿Recomiendas la crema Good Cera de Jolica Jolica? No <ríe> Perdón, no me gusta, Jolica Jolica no me gusta Yo sé que hay gente que le ama, que le pega un casillo, un profiterol, yo no, no Yo lo siento, es que no, no me gusta <ríe> Oriana Chaviel pregunta tengo 21 años y estoy empezando con el cuidado de la piel. Tengo piel seca. ¿Me recomiendas más la vitamina C o el ácido hialurónico? Oye, Ana, gracias por tu pregunta. Porque si estás comenzando el cuidado de la piel, lo primero que tenemos que hacer es hidratarla. Es lo primero que tenemos que hacer, el ácido hialurónico te va a aportar más hidratación Entonces yo te diría, primero hidrata tu piel, revisa muy bien cómo estás haciendo la limpieza Qué productos estás utilizando, son muy astringentes, son muy abrasivos La hidratante que estás utilizando es suficiente para tu tipo de piel y luego incorpora el ácido hialurónico. Ya luego, si tú ves que tu piel está hidratada, que está bonita de esto, pues la vitamina C va a ser un ingrediente fundamental en tu, en tu rutina porque lo que va a hacer es aportarte luminosidad, te va a hacer un factor antioxidante que junto con tu protector solar, como siempre les digo, actúan en sinergia y es la bomba de la vida. María Ferrero pregunta, Hola, tengo 25 años y de siempre he tenido ojeras oscurillas. ¿Qué producto me recomiendas y qué marca de granos, gracias a ver María yo te cuento, yo también tenía las ojeras súper marcadas durante toda mi vida, bueno siempre las he tenido porque es algo de genética, de hecho en la universidad creían que fumaba marihuana, pues sabes que a los marihuaneros se les marca la, la ojera, y la gente creía que yo fumaba marihuana porque tenía un montón de ojeras o sea y lo que he hecho durante muchísimo tiempo es aplicarme cremas, eh, no he visto ningún tipo de resultado. Con las que mejor he visto resultados es con la caux de Isdin y con el serum de cafeína de The Ordinary. Son las que mejor la pigmentación me iba cambiando. Pero eso es algo de nosotros. Eso es algo genético. Y eso no se te va a quitar. Lo que sí se te mejora muchísimo es con las infiltraciones, con el relleno de ácido y alurónico. Pero eso lo tienes que hacer con un personal experto Yo te recomendaría, ve con tu médico dermatólogo Con tu médico estético que sea especialista en esto Con alguien que tú hayas visto que aplique Estos rellenos de ácido hialurónico No todo el mundo es válido para esto, tiene que estudiar Es una persona que tiene que estar preparada en esto Porque el ácido hialurónico es muy delicado en este aspecto Y eh, yo particularmente fui con Jaime Piquero Aquí en Barcelona, España Y me fue súper bien De hecho, o sea, yo antes maquillada Se me veían las ojeras, ahora no tanto De hecho, pueden ver mis primeros videos Que todavía no te tienen la, el, el, el hialurónico y me pueden ver ahora y ya, o sea, aunque todavía se me nota, si tú me ves todavía se me nota, pero es que es algo que a medida que te vas aplicando el hialurónico esto va bajando las ojeras Liz Baby Mesa pregunta, hola hermosa hoy me apliqué por primera vez la niacinamida de The Ordinary, 3, 4 gotas en las manos, y cuando la apliqué en mi rostro sentí que no me eché nada no sé si se absorbió en mis manos qué me aconsejas, gracias Gracias a ti A ver, yo sé que esto es complicado Que la gente dice, pero es que no me estoy echando nada ¿Qué pasó? Si sí, te estás echando, confía <ríe> ¿Qué pasa? Si aplicamos con el gotero de esta manera Se puede contaminar el gotero Y recuerda que son tres, 4 gotitas Entonces lo aplicamos de manera desigual Y va a haber como parches de, de producto Dentro de la piel Si lo aplicas en las manos, tus manos se quitas Si lo aplicas en las manos Y te los vas haciendo en toquecitos toquecitos en todo el rostro, en el cuello. Así, créeme, créeme, que se te está absorbiendo en la piel. Tú creerás que no, pero sí. Confía que sí. Esa es la mejor manera de aplicarte los que son los serums. Bueno, y hasta aquí, si fueron todas las preguntas que hicieron, mil gracias por esas preguntas. Si les gustó este formato, coméntenmelo en los comentarios a ver si en otra oportunidad pues volvemos a hacer esto de preguntas y respuestas y, y ver qué tal, cómo nos va. Recuerden que se pueden suscribir en todas mis redes sociales y nos vemos la próxima semana. Un besito. Chao.